Bueno gente, eh, ya, pues, si están aquí seguramente es porque ya vieron el video que publiqué anteriormente Ese del cómo se llama, ah sí, el remake que hice de, y por eso no hablamos de Demon Slayer y como Tokyo Ghoul hace mejor, video que me salió más corto de lo que esperaba, así seguro que trate todos los temas del di, del directo Y ahora se dio 10 minutos, pero bueno, el chiste está en que ahora voy a tratar de hacer lo mismo que hice la vez anterior O sea voy a decir, a ver, cuánto me acuerdo de esa es una telenovela que, poco, que casi nada se puede encontrar en, en internet, al menos en, es, en español, y es la novela Lafe, otra o traducida del portugués, que era Bicho Dumaco. ¿Por qué se llama así? No, no tengo idea, pero bien. Si Esta este telenovela pasaban en el canal 7, en Ecuador TV, y bien, la historia trataba acerca de Yuba, que era un brasileño de nacimiento, hijo de él, bueno, sí tenía un nombre, pero le decían Tchuba. Era el hijo, era el hijo de un del dueño de una hacienda. Sí. Era El hijo del dueño de una de una hacienda y esa hacienda dentro del territorio de esa hacienda, creo, estaba una comunidad indígena que eran los Guaporá. Sí. Ahora el soldado que el, el papá de el abuelo de Yuba era el dueño realmente de esa hacienda, pero cuando se murió dejó la hacienda a mitad y mitad a sus hijos a sus hijos estaba a yuba y a su tío que estaba interpretado por el mismo actor que hace de Andron en la novela Misericordias no sé si y los Diez Mandamientos no bien entonces él pero el chiste estaba en que la en que la esposa del tío no le cómo se llama sí no quería saber nada de la hacienda ni de los indi, ni de los indígenas nada de eso así que me parece que el tío le vende su cómo se llama su mitad de la hacienda le vende a su hermano al papá de yuba y entonces el cómo se llama pero el papá de Yuba se, divor, se divorcia de su de su esposa y creo que la repartición de bienes la esposa se queda con la mitad del con la mitad de la hacienda exactamente y luego se vuelve a casar con con un señor así un con un señor rico así cochino llamado Ramalio, creo y entonces cómo se y de ahí nace otro hijo que creo que se llamaba Emilio creo que se llamaba bueno no me acuerdo su nombre exacto pero le seguiré llamando Emilio por por esto de la trama bien entonces pasa, y estos pasan los años, la mamá de Yuva se vuelve a divorciar de Ramalio y ahora no sé por qué, pero Ramario termina poseyendo la, la mitad que era suya de la, de la herencia, o creo que el Ramario mismo compró en primer lugar la, la, la parte de la hacienda del hermano, bueno, el chiste es que el primo de Yuva, eh, ella me acordé, el primo de, Ru, de, de Yuva se llama Emilio, el... El hermano, el medio hermano sí tiene otro nombre. Taviño, Taviño se llama el medio hermano. Bien. Entonces, un día el Emilio viene con su. Ah, no, no, eso no pasa. Todavía faltaba una parte más importante. Y es que el papá de Yuba de es asesinado por un, por, un sicari, por un sicario, sí. Así que Yuba estaba solo, aunque era, aunque era legalmente el dueño de la mitad de la hacienda. La hacienda fue por un largo tiempo administrada por el por el por el ramalio y el, ¿cómo se llama? Sí, por el ramalio por el y porque resultó todo este tiempo que la hacienda era una mina de diamantes, literalmente. Así que metía gente ahí a que explotaran los recursos y por eso le mató al papá de Yuba, que no quería saber nada de los diamantes en realidad. Y el Yuba se crió en la tribu indígena, por eso tenía el apodo de salvaje, pero educado. O sea, sí tenía, o sea, sí sabía exactamente cómo funciona la sociedad y todo eso, de hecho en la propia hacienda hay un pueblito con gente normal, pero se la pasaba más con la gente más con la, con la tribu indígena hasta que un día el primo de Yuba, el, el Emilio va a visitarlo por su cumpleaños junto con su novia y creo que, creo, creo si mal no recuerdo que naufraga, no no naufragan nadie chocan, no se caen y terminan en medio de la selva donde son rescatados por el Yuba y la Cecilia, la novia de Emilia, se terminó enamorando del Yuba. Aparte había una indígena que estaba enamorada del Yuba, pero ¿cómo se llama Pero Yuba siempre solo le veía como una amiga y había gente que estaba enamorada. Y había un oficial de policía que estaba enamorado de ese indígena, pero ya tampoco le veía más que como un amigo. Y esa era hermana de... hermana de... de el sucesor del jefe de la tribu, porque el jefe de la tribu era Pache Shawa, que era un, un indígena viejito. Y entonces, él, ¿cómo se llama? No, no recuerdo nada de lo que pasaba después en esa. Porque que después, en algún tiempo, el joven Emilia sale, re, sale, regresa, el Ramalio tenía un romance con una supuestamente gringa, no, no estoy seguro si se supone que la gringa porque más adelante se haría pasar por como turista americana, pero eso no importa. Tenía unos dos abogados que eran esposos pero que no podían tener hijos hasta que nunca un que de ira. Ella sí, ya, ya estaba embarazada, pero el ramalio le hizo tener un aborto espontáneo, por lo que decidió... A, a, sí, por lo que decidió a, a adoptar a dos muchachitos, muchachitos. Y bien, creo que en una ocasión... Sí, creo que en una ocasión el Yuba le va, le va a visitar a su... Ah, bien, también recuerdo que el, ¿Cómo se llama? Sí, también recuerdo que el. Como, bien, que había un chico con la voz de Jimmy Neutron enamorado de, de, una, de una chica indígena, que no me sé el nombre, que no me acuerdo el nombre ahora, pero ya, está, pero ya, ya estaba enamorado de otro de otra indígena. Bien, y después de eso resulta que había una, una señora rica, que tiene pinta de ser mala, pero en realidad no era mala, que, cuyo hijo se había ido por un tiempo a trabajar a las. ¿Cómo se llama? que había ido por un tiempo a trabajar a la, sí, a la hacienda Buena Esperanza, que era la hacienda del Papa de Yuba, y ahí, ¿cómo se llama?, se murió, pero no sin antes haberse enamorado de una, de una, mujer, una mujer indígena y habiendo tenido una hija con ella, que posteriormente a ella se le ocurriría pre presentarle a su abuela, la cual le cayó muy bien, pero no lo sabía todavía, hasta que, en un, hasta que después le revela que es, que es su hija, y ahí es donde le, ¿cómo se llama?, y ahí es donde legalmente la niña estaba obligada a vivir con su con su abuela y le y, y, y contratan al, al abogado de Ramario que ya no era su abogado para, para todo ese trámite legal. Recuerdo que entre todos esos había una marca patrocinadora que no sé si existe en realidad, pero la mencionaron lo suficiente como para, como para que sea como, como, estoy convencido de que es un sponsor, que es la que era una marca de pinturas que tenía la cualidad de que la pintura tenía un perfume, olí, olía y así no incomodaba lo que les ponías y entonces el cuál es la palabra. Pero luego resulta que la niña le da cáncer y el cómo se llama, sí, a la niña, a ella le da cáncer y, y le operan. Y al final dice, está bien, mi hija es una mi nieta es una guerrera guaporada, que se vaya a vivir con los suyos, porque la mamá no quería, la abuela no quería que la mamá y el separadas de ella no tenía problema si la mamá quisiera irse a vivir a la, a la ciudad la ciudad, pero la mamá prefería vivir en la tribu, en la hacienda, también recuerdo que venían así así unos, unos estudiantes, tur, turistas a, a la hacienda en algunas ocasiones, porque en un tiempo el, la hacienda fue administrada, sí, ya me acordé, es que también en, en ese tiempo cuando el Yuma fue a visitar a su, a su familia en la ciudad en una ocasión, ahí el, el ramario que, que en ese entonces ya había sido expuesto como un criminal, de, porque, exporta, porque ahí es cuando se enteran que hay una mina de diamantes ilegal y que les estado exportando todo este tiempo, y se supone que iba a la cárcel, pero finge, pero finge su muerte, y entonces las, la parte de la hacienda de Ramón y pasa a ser propiedad del, del tabiño de, de su hijo, y ahí es donde como dueño de la hacienda hace que sus amigos de Brasil vayan a visitar, ahí una de ellas se enamora del... Ahí, ahí uno de ellos se enamora de uno de, de un, de un, del indígena que era el segundo al mando en la tribu, el sucesor de Pachi y, y se. ¿Cómo se llama? También mm. había uno que se parecía a Ron Weasley y había una subtrama de la minería ilegal y de, un, y de un minero que va a la cárcel porque creen que mató a su, creen que mató a su mujer, pero en realidad es quien la mató fue un sicario amigo de, del sicario que le mató al papá del Yuga y a ver, no me acuerdo, no me acuerdo todo, todo, todo en orden cronológico, pero recuerdo que cuando Yuba se fue a la ciudad del, el, el tamaño le, le mandó a, a envenenar le mandó a envenenar y casi se, y casi se muere pero la Cecilia que ha, que ha sido doctora y trabaja en el hospital le les salva porque le salva, y posteriormente creo que el Yuba mismo también le sal, les salva de, de la misma con un trasplante de ...de hígado que era, compa que eran com que era compatible... Ya que, ...ya que quien debía donar que era un motociclista... ...se negaron a, a donarlo... ...a ver qué más... ...bien, a ver... ...sí, recuerdo que luego se revela que el Ramalio está vivo... ...el Ramalio se vuelve loco... ...se a la mamá a la mamá de Yuba ...y le da una advertencia... ...y bien, había un personaje... ...que era una reportera... ...esposa de otro reportero... ...que siempre, que siempre estaba como aliados, pero luego se revelaría que ella era en realidad el señor X, ya que se supone que todo el tiempo había el Ramario sabía que se supone que todo el tiempo el Ramario le seguía los pasos a los protagonistas, sabía dónde estaban, a dónde irían, cómo lo harían, porque había un había un traidor y ese traidor sorprendentemente no era Taviño, su hijo, sino alguien más llamado el señor X, que al final terminaría matándole al Ramario. Hay una subtrama de que el Sí, pero antes de que le manden el armario había una subtrama en la que había una subtrama donde, donde había un diamante así de, así, de, así de grande con lo que le secuestran al hermano de la, de la Cecilia, que lo tenía Yuba, que se lo llevó de la hacienda, con lo que secuestran a la, a la, al hermano de la Cecilia y querían, y querían un, de rescate ese, ese diamante y hacen supuestamente el rescate, pero entre el alboroto el diamante caen unos cupetos de hielo y cada quien se le se los lleve, se lleva lo que quería y resulta que no, y todos empiezan a desconfiar de que no tengan el diamante real quien al final también ha tenido el diamante real es el guardaespaldas de, es, el guar, es el guardaespaldas es el guardaespaldas del Romario de que, que también que era, novio de la, que era novio de la empleada de, de la, del Emilio también se revela que la otra empleada del Emilio es la abuela de Emilio, la abuela, la abuela materna, que como curiosidad es, es de piel negrita, y por eso era que sus nietos eran negritos, pero sus pero su hija no, no me acuerdo que esa trama se haya resolvido bien, bien, y si mal, si mal ya me acordé también que, el, que, en una, que en una parte, que por las decisiones de la mujer, el, sí, por las decisiones de la mujer, la, la familia está en problemas y la solución primero que tenía el Emilio era que Yuba finalmente se ponga a hacer legal esa minería de diamantes para, y, que les, y que les ayude, que les son familia, que les mantenga. Y Yuba le dice: No tienen, van a perder la casa, no tienen empleo, no hay problema, vénganse a vivir a la hacienda con, con, con, conmigo, ahí, el, ahí, te, ahí seguro les dan un empleo. Pero ante todo eso es cuando ocurre la, la, la época en donde el drama donde el Ramalio fije, fije su muerte y ahí se muere el abuelo de, se muere el tío de Yuba, bien, a ver, después, qué es lo que pasa en, lo, en los últimos capítulos, Ay, no me acuerdo qué pasa exactamente en los últimos capítulos, recuerdo que entre lo que el Ramalio se, se muere y que la familia, y que la familia viuda, ahora viuda se va a, se va a vivir a la hacienda, recuerdo que el hermano menor del Emilio se queda en Bras, se queda en la ciudad, en la casa de, de la señora Rica para. Señora Rica, o sea, sí, el le, le pagaba los gastos, pero se queda ahí para terminar los estudios, mientras que la mamá y el Emilio se quedan ahí. El, el Emilio forma una relación con la ex amante de, de Mario, que también es, que se supone que es la, la gringa, es, la gringa esa que también se quiere vivir ahí como refugiada. Sí, nos enteramos que un personaje que no me acuerdo qué hacía, qué hacía pero era una, una, diabe, una diabética. Es, es ex esposa del, del oficial de policía que todo este tiempo el oficial eh, eh, había sido agente doble de Ramallo pero ante miedo la mujer cambia de bando eh, que se, se dice de mujer también y él, cómo se llama? luego le atrapan a los cómo se llama le atrapan al, le atrapan a los sicarios a los sicarios el, uno de ellos eh, prefiere el que le mató a la papá de Yuba prefiere ahogarse en un estanque lleno de pirañas antes que ir a la, a la cárcel hay, hay, un, hay, una, hay una subtrama amorosa Hay una subtrama amorosa Entre, entre la tía de Yuba O sea, la, la viuda del tío con, con el Con el minero Y a la vez del No, hay una subtrama Entre, el, se, entre la tía de Yuba Con el, con el mayordomo de la mansión y de la, y de la ama de llaves De Yuba con el, con el minero Pero al final terminan termina volviendo Invirtiéndose a la situación O sea el, el, el mayordomo termina enamorándose del ama de llaves y la otra pareja y la otra pareja igual la subtona de Emilio con, con, la, con la gringa, recuerdo que se basaba en que la gringa era alcohólica y no podía dejar su adicción y Emilio al principio se aprovechó de eso pero luego se enamoró y ayudó a superarlo en qué acaba la serie no me acuerdo si el, si el Tavinio va a la cárcel, recuerdo que en, entre todas la serie el Tavinio estaba como un mujeriego y estaba enamorado de enamorada de una, de una, por así decirlo, de una, de una grilla. De una grilla que también se aprovechaba de un, de un, de un doctor negrito. Y él, ¿cómo se llama? Y él dice que esa chica, por un humor... Wanbras, ¿les falle, No pude recordar el final y tuve que finalizar el directo antes de eso, pero bien, la novela acaba en que el señor X y su hermana se escapan y terminan muriendo en una persecución policial, los personajes se casan con quienes estaban destinados y los indígenas Uau por ahora mismo deciden explorar la mina de diamantes de forma legal dándoles Yuva permiso para eso.